chicos empezamos con la grabación pequeño entreno de darse una vuelta a disfrutar aunque este primer tramo no es de mucho disfrutar aunque okay. es una subida un poco fuerte pero bueno enseguida llegamos arriba y ya nos iremos a la montaña venga os voy a enseñar la subida ah. Bueno, aquí tenemos la poderosa Baja un coche Y esta subida Primero tiene un tramo allí Pero bueno, la, la, he, ido hecho, la he ido haciendo Por otro rodeo Por otra calle Y, y esa es una subida que aquí no se aprecia Pero... Debe ser del 14 o algo así 14, 15, 16 por ahí andaremos para entrar en calor bueno piñón que llevamos el 2 el 2 que es un 40 ¿No le... el 1 es el 46 el ya que ya no hay más ya no tenemos más ya está ahora que para la montaña que la izquierda el día tiene buena pinta Solo voy a estar dos horas, así que en dos horas poco me va a variar. No llevo, no llevo chaqueta. Vamos con una... Con una térmica de... de correr en realidad o de senderismo, como lo quieran ver, porque de correr, correr tampoco es. Es de bueno, una, ten... una térmica de cuando hace cierto frío, tampoco demasiado. Y hasta había muy bien para. Entrenos de más o menos eh, unos 10 grados, más o menos cuando unos 10 grados, 8 grados por esa zona se va bastante bien. Los 8 o 10 grados de temperatura, voy a hacer más. Pero como vamos en bici, claro, corriendo son 8 o 10, pero es que corriendo genera mucho calor. En bici, como te vas refrigerando por el aire que te va viniendo pues en realidad se pasa mucho menos calor bueno, como esto tiene cremallera algunas malas también es un poco la cremallera pero es eso, que en bici tenemos que ir un poco, prepararse un poco para todo hay momentos en subidas que vamos lentos que pasaremos calor y hay momentos que te embalas un poco para abajo a lo mejor te pilla zona de sombra que te... que tiendes tienes a tener frío entonces llevamos un poco una cosa que vale un poco para todo y ya está. Eh, aquí siempre tenemos el pestazo de. Abonan con estiércol, pero también muchas veces se abona con purines. Es una de las maneras de eliminar los purines eh, sin que se nate. Entonces, lo que se hace es que los purines de los cerdos en vez de ir a una planta de tratamiento son una costumbre de hace años y lo harán en todas partes no es que lo hagan donde yo estoy que solo hacen en todas partes pues se te mete un camión cisterna dentro del campo un camión cisterna con todos los purines que en vez de ir a una planta donde valga dinero reciclarlo pues se tira al campo sea, y lo tiran al campo en este caso es como estiércol ves como estiércol pero el olor tiene purín es decir que hay de las dos cosas a lo mejor hace días pero el olor persiste y ya sabéis no es lo mismo el olor de los purines que el olor del estiércol son diferentes bueno pues una de esas cosas que que nunca son como pinta la ley como pinta la ley que sería no, no purín no se puede echar para abonar no, anda que no pues todo el mundo lo hace así van bueno, y luego eso pues para tus plantitas tus plantitas que luego te comes en este caso aquí se cultiva eh, como alfalfa avena, trigo, cosas así no es una cosa directamente normalmente se da para el ganado seguramente esto todo es para alimentar ganado y digamos que no acaba contigo, no acaba directamente en tu boca, en tu estómago si no te comes el ganado. Una vez que te comes el ganado sí que acaba en tu en tu estómago, si tú comes carne que se alimentó con pienso con purines, pues con cereales abonados con purines, pues sí. Pero bueno, representa que ya el cuerpo del pobre cerdo la vaca o el bicho que, que se haya comido ese cereal pues ya lo ha lo ha purificado vamos no sé a ver si vamos a pasar aquí con otro terreno aquí así y ya está vamos para arriba hola antenita de la telefónica para que no lo sepa 2G que yo sepa 2G ya no funciona es decir, si tienes un móvil como yo de los viejecitos, de aquellos de competir, de carreras de no ser que tenga 3G, 4G no funciona la cobertura ya la han eliminado, es decir que para ir a una carrera te tienes que ir a te llevar el móvil tocho o uno pequeñito moderno que tenga 3G, 4G. ¿Ya me entendéis? ¿Eh? Gente mayor pues aquí, aquí vienen a veces. Se sientan ahí, están tranquilos, nadie les contamina un rayo del sol y ahí están muy bien los abuelos es una costumbre un poco que ya empieza a ver o sea, que no sé si el fin de semana van a poder porque porque tienen nos están preparando el confinamiento y no sé si vamos a ver, poder, creo que sí creo que lo que hacen es cerrar todo eso lo iremos confirmando, estamos a jueves creo que van a cerrar todos los centros comerciales la zona que no es alimentación todo lo que es el ocio, restauración, en fin, todo lo que sea que la gente pase el rato, en pocas palabras, y no sea comer, dormir o cagar. La palabra. Bueno, ya me entendéis. Todo lo que no sea escuelas, que el fin de semana va a estar cerrada, lógicamente. Trabajo o alimentarse, alimentarse no en plan ocio, no un restaurante sino comprar comida. Eh, estará estará cerrado, parece, a partir del, del sábado, creo yo. Estamos a jueves. Nos iremos informando a ver qué pasa. Bueno, bueno. listos Tenemos un stock aquí. Tenemos nuestro stock que, bueno, a la velocidad que vamos la, visi la visibilidad es absoluta. Y ya está. Vamos hacia... Zona de siempre, Castel de Montbuy y eso, 15 kilómetros de ida, 15 de vuelta aproximadamente y ya está. El día de darse una vuelta, darse un paseo con la bici, de disfrutar un rato y ya está. Este es el trocito que tengo asfalto, pero ahora ya prácticamente depende luego arriba donde coja, si cojo en regasol o, o cojo otras subidas que hay por la montaña. despedimos conexión luego seguido. mira tenemos aquí la mantis esta estaba el otro día digo estaba el otro día aquí digo vamos a ver yo no te discuto que aquí estén bien para cazar pero te van a cazar a ti un coche te va a cazar a ti un coche tía no te das cuenta de que te va a cazar un coche a ti pequeña tira para allá venga tira para allá te va a pisar un coche yo te veo bien la yo la veo porque voy con la bici la bici es muy buena pero con un coche ahí, vale, Quédate ahí escondida y, y es eso Que los coches no distinguen El coche pasa y ya está Y está justo donde pasa la rueda O sea que Bueno, seguimos Venga, despedimos conexión Hasta otro rato Ahora después Venga, Vamos con el Setup, queda super guay, Setup, ¿qué significa el setup? Setup eh, trae Setac, eh, BTT, Setac, ¿qué es Setat ni qué coño? <risa> Setac es, viene a ser como instalación, ¿eh? O un poco plataforma, instalación, ¿no? Un poco, sí, un sistema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué llevamos, no? Para, bueno, pues no llevo nada especial. Yo lo que llevo en mi luz que delante parpadea para cuando salen la gente de las intersecciones que hace así y como el que oye llover ¿no, no te ven, no te ven y tiran y salen en el cruce, pues esta luz blanca parpadeante es para eso, para los cruces. Nuestros GPS, que cuando tengamos el listing, lo mismo para ahorrarme peso me llevo el listing y ya está, que ahora podría llevarme el mío también y grabar bicos, lo que pasa es que eh, aunque estos son 140 gramos, el polar este V650, eh, son 140 gramos. Pero es verdad que luce más, vas viendo lo que llevas, si tuvieras que hacer un camino o algo, ver un camino, pues tiene mapa, te metes a la parte de mapa y ves los caminos que tienes a derecha e izquierda, pues puedes ver un poco eh, qué, qué hay alrededor tuyo, ¿no? Ya está, luz trasera que parpadea, más otra luz trasera que parpadea también, Aquí llevamos, luces todas las que podamos, un poquito de agua, un poquito de isotónica, aquí no afinamos tanto porque en la bici no se nota tanto tan radical el peso como cuando tienes que elevarte en cada zancada, ¿no? Es un poco, te permite jugar un poco más con el peso ya está nuestra bombita de siempre aquí viene enganchada con la goma para que cualquier bache no se, no se nos caiga no la perdamos ya está, hay mucho más y aquí llevamos pues las herramientas rápidas y luego llevamos el lo que es, va medio vacía es que se dobla, va medio vacía ahí llevamos el ¿cómo se llama? Eh, tronche eh, bueno, el tronche cadena para la herramienta rápida eh, llevamos algún eslabón rápido en fin, alguna cosa de bueno, alguna cosita de reparar que, eso, que cadena eh, qué más unos alicates una brida en fin las cuatro cosas típicas eh, aquí llevamos ya, ya no lo abro pero aquí llevamos un buff aquí dentro llevamos un buff el móvil encima va muy bien porque por mucho bache que tú pilles el móvil no te lo cargas a veces he pensado en ponerle uno de estos de aquí de de, de manillar, vale, lo que es un soporte, pero va a ser muy seco el golpe y no sé hasta qué punto una bajada muy drástica puedes partir algo. No te puedes cargar el móvil, ¿sabes? Por ser un impacto muy seco. En cambio, aquí, como tenemos esto, esto amortigua bastante, ¿vale? Entonces, tienes que ser muy, muy sádico. Hola, ¿qué tal? Tienes que ser muy bestia para, para que realmente el móvil tenga un impacto tan seco y te lo cargues. Aquí, por mucho que va rápido que yo tampoco bajo rápido. Lo bueno es que además es impermeable y es táctil. Así que es fabuloso, porque tú puedes arrancar tu móvil y tocar aquí táctil, entrar en el WhatsApp, en fin, lo que tú necesites. A ver, ahí. Y lo apagas y lo enciendes por aquí, traspasa el teclado y ya digo, es táctil. Fabuloso. Y ya está nuestro silbato. Silbato. Nuestro guardabarras, porque al final siempre tiene barro en algún momento. Nuestras dos ruedas de 26. Super 26 pulgadas. 26 pulgadas es un poco más pequeña, esto es una 2.0 va bastante bien eh, porque al ser un poco más pequeña fijaros la, el espacio que hay aquí ¿vale? si es una 2.0 eh, sube un poco menos ¿vale? entonces de cara a lo que es a tener algo más de desarrollo va mejor de cara a pasarlo para el chavopio, pero de cara a tener algo más de desarrollo va mejor entonces yo tengo un 46 pero si le pongo esa rueda por lo mejor es como un 47 ¿entendés? y hasta ahí delante llevamos una 2.1 que ya es un poquito más grande, un poquito más alta y ya si os fijáis, veis el espacio que hay entre el paso de rueda, aquí con la amortiguación es mucho más pequeño que aquí, veis, aquí un poco más de espacio veis, porque esto es una 2.0. Una 2.0, aparte de ser más estrecha, es más baja, ¿vale? Aunque sean 26, no tiene nada que ver, solo miráis y es así. Entonces, yo digo, una 2.0 es más pequeña, una 2.1 más grande, una 2.2 más grande, todas son más anchas, pero más alta también. Es como si te acercas a una 27 ¿eh? pulgadas. Ya está. Eh, bueno, pues no hay mucho más que decir. La gafa por dentro, porque si no, me no podría sacar el casco. Tendría que sacarme la, cada vez las gafas, cada vez que saco el casco. Y porque si me caigo, lo que quiero es que la gafa siga arranca, agarrada al cuerpo. Entonces, cuando yo me caigo, que siga puesta. No que salte. Yo no quiero que salte. Yo quiero que se quede. ¿Vale? Y ya está. Vamos... Así ya luego nuestra comida, la llevamos aquí, porque uno, no traemos mayot, Cuando no traemos mayot, cuando llevo mayot, pues lo llevo en el mayot. Pero como mi mayor es de manga corta, tengo de manga larga, pero muy viejo, ya estaba el culo de esos completo que es como un buzo ese, entero. Eh, ah, no, no, no, no, no, que no, que me lío, que me lío, no, no. Eh, bueno, pues nada, el caso, eso, que en vez de ir con manguitos y todo bueno, pongo esto y ya vale para ti. Y ya está, ahí llevamos nuestra comidita, aquí, hago un orejón, trocito de pan bimbo, que en realidad para esta salida no hace falta Basto podría ir sin nada, pero... Como nunca sabes si a veces te va a animar o te va a ir un poco más lejos o algo, pues... Y ya está, llevamos nuestra brida aquí para bloquear que no baje esto más, te lo tengo que retocar, ¿eh? Porque cuando, metes, cuando bajas fuerte, eh, como, como esto es un cuadro de carbono... El problema que hay con los cuadros de carbono es que no los puedes apretar, más de 5 N, ¿vale? Entonces no puedes apretarlo a tope como un cuadro de aluminio, ¿vale? Porque puedes rajar el carbono. Puedes rajar aquí el propio carbono al apretar mucho, por, la brida hasta lo que cierra que no se me y entonces pues para, para no cargártelo lo que hace es que se le coloca alguna brida de tope para que le cueste un poquito más bajar entonces aunque a veces si pillas viajes fuertes baja un poco fuerte eh, se mete un poco la tija para adentro pero en general aguanta mucho más ¿vale? entonces es lo que yo uso para bloquear un poco la tija aparte de que cuando tú la tienes que modificar o algo no tienes que problema porque tú la bajas hasta la brida y se acabó, ¿me ¿no? entendés? Si tú lo llevas bien, tú, que la aflojas para regular, a lo mejor esto es una tija suspensión. Pues a lo mejor quieres regular la tija suspensión y luego ¿qué hace? ¿A qué altura estaba? ¿A qué altura estaba? ¿A qué altura? No lo sabes, ¿no? No lo sabes exacto. Entonces tú le tienes una brida o una marca o algo y sabes que ¡pum! Tengo que ponerle ahí que es donde pedaleo fino. Ya está, vamos a... Ahora bueno, si nos metemos por ahí por una bajada. Y ya voy a grabar poco, porque si no, no, no me da tiempo de, de hacer nada. Siempre hay que aprovechar para beber cuando no tienes baches, ¿entendéis? ¿No? Si vas a ver un poco, la primera vez que bebo, me parece, pues si vas a ver un poco isotónica, hazlo cuando no hay baches, no hagas en la bajada. Entonces, por eso prevemos un poco y decimos, ah, a ver, está un trozo que no voy a poder soltar las manos. Pues aprovecho y bebo. Isotónica, ¿cuánto? 3.50. Hemos traído 3.50 de isotónica. Un poquillo de calor mucho eso no sabes hasta que no estás ya metido en el día no sabes cómo te va a acabar el día porque a veces empieza bien luego se nubla hasta que no estás ya metido en la bici ya va un poco no te das cuenta de realmente decir cómo va a hacer calor o va a hacer frío Esos que te van a botar, por eso vamos siempre en el aire. O sea, siempre que bajamos, nunca vamos sentados. No sé si la gente lo sabe, eh? pero gente que a lo mejor no hace bici nunca. Todas estas bajadas se hacen de pie: se hacen de pie, culo un poco hacia atrás y centrado con el, con el sillín, Es decir, tú vas para que no hagamos ni idea más de pie, pero tirado para atrás. Y con las manos y con las piernas, con los muslos, con la parte interior del muslo, coges el sillín un poco, un poquito, ¿vale? La parte de la punta lo coges un poquito para mantenerte estable y la bici guiada, ¿vale? Es decir, no vas como, un, como una de motocross, ¿eh? de, Sino que vas tirado un poquito hacia atrás. De esa manera, no vas sentado en el sillín, eh, pasas todos los baches bien, no le sigues a la bici esos botes y ese, ese impacto. Eh, tú vas amortiguando el, el movimiento, lo vas suavizando vas como si, como suavizando el movimiento, el, las, los baches, y, y de esa manera va todo perfecto. Quiero decir que nadie piense que una bajada la baja sentado. No, no se baja sentado, ¿vale? Sentado irías metiendo culazos, ¿vale? Si bajas un poco fuerte, irías metiendo culetazos. Todo en la espalda y todo. No, no, se baja con el cuerpo levantado un poquito, ¿eh? El culo un poco levantado y ya digo, simplemente coges, haces pinza con las piernas, haces pinza en el, en el sillín. Lo coges un poquito, pero tú vas un poco en el aire. Y vas jugando ¿eh? y amortiguando lo que es oscilando. Y es una manera de bajar mucho más estable. Por mucho bache que pilles, no vas a pegar un bote y te vas a desequilibrar. Lo absorbes con las piernas. Es ¿Eh? lo bueno, por eso puedes bajar un poco más rápido... Si bajaras sentado sería peligroso y te cargaría en la espalda aparte. Venga, voy a grabar un poquito la, la masía esta que hay aquí, el que había antes ovejitas. Ya no sé si se murió el hombre o qué pasó. Bueno, el caso es que ya no hay antes tenía aquí ganado. Siempre estaban por aquí pastando las ovejillas y ya no hay, vale, y bueno es una no masía bastante bastante grande masía o ¿qué le llaman, tiene un nombre Ah, no me sabe el nombre vale, un cartelito ahí en un sitio que lo indica y explica un poco cuatro cosas, pero aquí seguramente pues había como un anexo que se cayó todo voy a parar un momento hay una especie de, de anexo y ya pusieron a ese por policía para que no se pasara porque es que se te cae encima ¿vale? y, y veis, es bastante grande esto la verdad es que no he entrado aquí, nunca he entrado por ahí sí que he pasado, hay alguna higuera, no está mal y ahí veis como una especie de, de mini iglesia es bastante grande bastante grande, esto. No está y por aquí podemos ir a un sendero que te va a meter a una trialera un poco técnica que está bastante divertida yo normalmente ya no, sí, intento ir a, a porfaena. ¿Vale? y bueno, veis, por, por aquí un pasillo y bueno, no sé hasta qué punto aquí había mucha gente trabajando ¿no? se supone que estaban aquí trabajando los campos y ya está, aquí una subidita dos o tres, un poco así seguidas y ya está, esto mientras este se es el problema cuando se pone de barro este tramo aguanta y cuando llueve mucho, el barro malo está un poco más por pero bueno, tenemos tiempo que no llueve tanto para que se haga tanta acumulación de barro se puede pasar bien por aquí por donde vengo corriendo igual exactamente igual por aquí hago esta ruta también corriendo o sea, vengo cada día cada día estoy aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sea, domingo no van a dejar. y ya está en El campito ahora vamos a ir regulando ya Metemos el 2, y damos el 34, el 35, el 36, algo así, que es el 3. Metemos el 2 y ahora metemos el 1. Y llegamos a este repunte fuerte. Metemos el claro que se puede subir con el 2, sí, pero ¿para qué te quieres reventar? ¿No? Ya metemos el 1 y con el 1 subimos como, como un señor, con nuestro 46. Ya está, estamos arriba vamos a meter el 2 y para adelante bueno a veces nos encontramos es un 8,9% aquí afloja pero bueno, es que los GPS estos de de bici tardan un poquito más en hacer la media que los de correr no sé por qué de correr es más rápido dándote la inclinación porcentaje, y los de bici tardan un poquito más en, en sacarte la media y luego en quitarla. Bueno pues, de inclinación, pues dices, voy como si fueran las ruedas pegadas al cemento. ¿Por qué? Pues porque llevamos un 6, aquí un 6 a lo tonto a lo tonto, y dices, parece que es plano, y es un 6, por ciento de inclinación, entonces claro, tú dices, voy mal. ¿Soy yo que voy fatal? ¿O es que se pega la rueda? ¿Voy pinchado? A veces lo miras y dices, ¿Voy pinchado? No, es que hay una inclinación que no te la crees No te la crees Y entonces dices voy, voy como lento, ¿no? Y es eso, ahora el castillo tenemos arriba A ver si lo, mira, os lo voy a enseñar A ver si lo veis Está allí Veis, ¿no? Ahí okay. ahora vamos a subir esta luego un poco como tendida esta es un poco más fuerte luego tendida, luego más fuerte <coughs> iremos dando como un rodeo así hacia la izquierda, pasaremos debajo del castillo sin llegar al castillo iremos por debajo y luego subiremos y quedaremos a la altura justo de la plata, de la, del parking del castillo y allí tiraremos hacia el circuito pro un tramito de un kilómetro y algo y ya nos desviaremos a la izquierda para volver porque son rutas cortas que no podemos meter en el circuito este pro porque se nos haría demasiado largo la sesión, vale no tenemos tiempo así que ahora son las las 2 menos 10 de la, del mediodía tengo que intentar estar a las 3 entonces no nos podemos descuidar, ya he grabado demasiado así que nada, vamos subiendo poquito a poco la pendiente conforme nos vayas pidiendo pues iremos bajando piñones y ya está vamos con el 3 que es un 34, un 35 algo así y ahora pasaremos al 2 prácticamente ya tenemos el 2 que es el 40 y aquí más o menos con el dos podemos mantenernos. Los chihuahuas chiquiticos que siempre me saludan. Son los pequeñajos que siempre nos ladran aquí. Hola. Hola, piqui. Les han cambiado el... La... La que que han cambiado la valla ya no los, Ya no pueden asomarse tanto como antes. Bueno. Vamos arriba. Y ya está, objetivo de la sesión, 30, 31, eh, 700, positivo, es lo que sale aquí, más o menos, ahora llevamos 350 positivos, nos quedan otros 350, llevamos 11 kilómetros, 600 metros, 350 positivos, es aquí, suaviza un poco, pero es un poco aquel engañado, pero bueno, ya es otra cosa, más light, y ahora metemos otra vez el 3 o el 4, poco a poco, otra vez, que te matas un poco ese de ahí arriba, ahí sí que, que pones de pie, va a ser lo ideal, vamos, pones de pie, vamos con el 3 pero vamos que decimos, oh, pinchaos no no, pinchaos, que es un 5% engañado tú dices, si sí es plano no, no, es un 5 es un 5, pero acostumbrado a la otra pendiente pues te parece que es poco, que es plano pero por eso dices es que no ando es que no subo y es eso bueno, esta es un 16 más o menos por ahí está que ahora vamos a coger un 16 más o menos. Aquí hay que esforzarse un poco más. Se hace más dura. Ahora metemos el 2. Y cuando estamos llegando ya para arriba... ...o pues metemos el 1 sentados o dejamos el 2 de pie. Una de dos. Ahora lo Bien, pasa un híbrido. Se nota porque le hacen ruido vale más peligroso vamos con el 2 el castillo por ahí se iría también al castillo hay que echarle un poco de ganas Llegamos a los containers Tainesberg famoso, que es la referencia siempre que cojo. Y hoy supongo que iré mal de tiempo, una hora más o menos en llegar grabando. Corriendo es una hora quince. contenedores, cuando llego aquí yo tarda una hora quince últimamente. Un hemos tardado una hora. un poco menos, pero grabar y eso, pues cambia un poco bueno seguimos subiendo lo que pasa es que parece que sea plano que cojones bueno, dice, ah, ya está marca un 8,6% de inclinación, ¿sabes? dice, no, ya es plano, sí que sí y los tenemos ahí encima. Bueno, ahora metemos el 3. Me un poquito. El 7. Venga, el 3. Como referencia, que uso un poco, por debajo del 8%, 7% del 3 inclinación Con, conforme pasa ese 7% 8%, el 2 y ya el 1 a partir del 10-11% de inclinación el 1 que si es tramo corto se puede hacer en el 2 pero si va a ser mucho rato no aguantas ya aquí ahora cambia un poco hacia abajo pues bueno, el 4 vamos dándoles conforme nos pidan las piernas venga el 5 6 eh, para abajo pues sin miedo el 7 va muy bien este cambio me gusta mucho ya que se me rompa no lo voy a echar de menos va muy rápido Vas con las manos no tienes que hacer nada cambio muy rápido y ya no he cambiado porque como había una pequeña pancita aquí, digo, no, no cambio. Vale. Bueno, aquí vamos a subir de la puestadita. Vamos en el 2. Chino Chano, conservando piernas para la fuerte que nos viene ahora después. Entonces, ¿Qué hago? Pues voy despacio sin apretar corazón corazón descansado para ahora la que viene vamos lo justito sería más práctico ir un poco más fuerte y luego subirla andando entiendes pero como estoy entrenando me da igual lo combino como me da la gana aunque luego a lo mejor en realidad sea, sea, sea menos eficiente ir despacio primero para luego subir la cuesta es mejor ir normal y luego la cuesta se va dando y se acabó correría más en realidad pero como la idea es subirla montado pues nada conservamos las ¿eh? acciones veis, super despacio en el 2 meteremos el 1 y para arriba y patina un poco Ese es el problema que tiene esta subida Sentados, ¿eh? aquí como te levantes, te rebalas, imposible, levantado de imposible. Hay arenilla, no se puede. Venga. ¿Eh? Si la hacemos bien, procurando que no se nos vaya en la arenilla, la rueda adelante, ¿eh? la subimos sin problemas. Hasta hace tiempo me costaba, pero al final ya van mejorando y ya la subes correctamente, ¿ves? Subimos en el 1 sin problemas, pero si no te puedes no te puedes levantar por pues entonces pierdes toda la tracción te patinas la rueda atrás y te quedas clavado en el sitio y tienes que echar pie al suelo y hasta ahora viene un poco de toboganes y ya llegamos a la zona del castillo toboganes que es un poco engañoso porque es un poco hacia arriba y parece que sea plano pero es hacia arriba en las partes planas partes como de bajada dice bajaba no no engaña así como todo gane y dice ah, sí, pero es todo el rato hacia arriba pero bueno vamos haciendo y ya está vamos con el 3 y ahora ya metemos el 2 y ya está ya enseguida ya lo jodido lo tenemos ya hecho prácticamente es lo bueno cortita pues una hora de ida una hora de vuelta un poco menos de vuelta depende ¿Eh? subidita subiditas que dice ay no despegue floja que floja A lo mejor tiene un 3 un 14 venga de nuevo está va a meter el 2, porque el 3 ya se queda aquí muy corto, es apretón, aflojamos, apretón para pasar la parte más inclinada cuando la pasamos aflojamos para recuperar pulso un poco. No, el 3, se me gusta el 4, el 3, ahora metemos el 2 para cargar lo menos posible a las piernas, que las piernas no las destrocemos, para mantener un mínimo de cadencia, si nos quedamos muy atrancados, y sufren las rodillas sufre todo y no hay necesidad ni de lesionarse, ni al día siguiente estar reventado que no puedas correr. Lo peor ya está. Nos queda una subida de asfalto después. Que ahí más o menos se suelen llevar unos 480 positivos. 500. Vayamos 455 positivos. 13 kilómetros y algo. Esto ya es otra alegría. El tiempo cambia mucho porque hace rato estaba un calor ahora no tengo calor porque está subiendo pero que enseguida se va el sol, se nubla y como te pido un poco que te embales un poco para abajo ya pasa frío por eso va bien llevar una manga un poco vale un poco, aquí ya hace fresco o se ido un poco frío y no es que vaya rápido a va 18 por hora pero ese poco de airecillo ya te va enfriando un poco pues al final tienes que acertar bastante la bici más complicada bueno, es complicada, está haciendo punto pero bueno igual que correr todo es complicado de acertar con la ropa pero pero la bici es muy variante seguida en las bajadas te hielas, pero bueno lo bueno es eso que tramos de calor calor no es tanto como correr Subidas, bueno, sí que dan calor, pero bueno, no tanto como correr. ¿Eh? Castillo, tendremos ahí, ahí arriba está el castillo. Y nosotros, venga, la última subida que nos llevará eso cerca a los 500 positivos. Luego bajaba y circuito pro, y ya está. A la izquierda y ya para casa, y ya hemos cumplido, eh. Día de paseíto, lo, lo que suelo hacer ¿eh? cuando salgo un biz ahora, dos horas, dos horas, dos, dos horas, cuatro, por ahí. Ya día de un poco de disfrute, recuperación activa, ¿eh? más activa de lo, de lo que sería normal, pero bueno. o te o te duermes y te quedas sin cadencia o te espabilas un poco mete un poco de cadencia si no es que te mueres aquí en el camino en medio de la subida te quedas aquí atrancado vale bueno, nos metemos aquí esta subida que me gusta hacerla hacemos la subida esta, a ver lo que hay debajo espero que no haya ningún tronquito ni nada que me interrumpa, vamos oh, a subir esta de la loma, que me hace ilusión, ahora bajamos con cuidadico, ¿Ves? nunca sabe lo que va a tener aquí abajo, ¿eh? esto siempre es sorpresa, ¿eh? ya sabe lo que va a tener, vale, ya está, ya está. Vale. ¿Ves? entonces aquí empieza el circuito pro, ya está, ahora ir haciendo sin arriesgar, suaves, me subo la cremallera de, de la térmica porque aquí ya esto abajo llano prácticamente y ir haciendo suave sin alegar y ya está quieres tomarse las, las bajadas con, con filosofía tratando lo mejor que sepamos lo mejor que sepamos también la experiencia de haber pasado ya unas cuantas veces y ya más o menos te conoces por dónde puedes echar. ¿no? Aquí nos vamos a la izquierda, que es lo que suele ir mejor, es a la izquierda para luego meterse a la derecha. Ahí. Y ahora ya nos dejamos caer. Una piedra que hay que esquivar, cogemos el peralte que va un poco mejor y ya está y aquí viene la zona un poco delicada que hay mucha arena mucha arenita esta que resbala mucho regueroncillo y hay que ir con ojo no te puedes dejar ir porque el reguerón te saca te saca de, de hacer resbalarte entonces, vamos a meter aquí a la, al lateral, ¿veis los reguerones aquí abajo a la izquierda? Entonces nos metemos al lateral, que es lo que al final voy más práctico. Me meto aquí al lateral y por aquí voy bajando con cuidado. Y ya está. Por si voy por en medio tengo que ir saltándolo hacia la derecha. La gravera. coche o algo no podemos aunque queramos veamos que podemos no podemos fiarnos porque puedes encontrar un todo terreno de frente cualquier cosa no podemos arriesgar y ya está ahora a la izquierda ahí iríamos ¿eh? por aquí adelante iríamos a ah, bueno en puentecito cruzaríamos la carretera calda y ya abrimos circuito pro ya el ya el, el de siempre ya el de ya metidos este es el inicio de ¿vale? esta primera bajada Ahora nos vamos hacia, creo que se llama la Fonte de los Enamorados, creo que se llama la urbanización que vamos a ir ahora, Fuente de los Enamorados, y ya está, esto ya es coser y cantar, coser y cantar. Cuidado, está todo lleno de arenilla esa que resbala. Que como se te vaya la rueda de adelante, aquí no poder embalarte. Como se te va la rueda de adelante, te caes. Pero fijo, aquí no te escapas. No es tierra, es arenilla. Que poner la cámara, hay que disminuir la velocidad para poder oír el pitido de que está en marcha. Es una cosa que, bueno, me no, no ha comentado, pero era así. Si que era es así. Cada que la tengo que parar, la tengo que poner en marcha, tengo que casi detenerme para que haya poco sonido, poco ruido y oír el tinulit que hace, va a decir un sonido como que la pone en marcha y luego cuando la pone, cuando la paras, te vuelve a hacer un sonido un poco diferente. ¿eh? Si vas en marcha no lo oyes. No sabes si va grabando o no va grabando. Bueno, pues esta es la parte más divertida. Corriendo, hombre, es la parte que te desgasta un poquito más según cómo. Porque es la zona ya final que tienes que estar dándole cierta afancada. Para ir un poquito rápido. Y es la zona que se hace un poco más... Más durilla de aguantar a cierta velocidad, ¿no? Quieres sacar una media buena y... Claro, tienes que ir dándole zancadita, es un poco hacia abajo, te permite ir ahí un poco rápido, pero... Claro, te vas... Te van machacando, ¿no? Articulaciones y eso, y... Bueno, es lo que... Aquí es donde yo noto más cuando voy bien y cuando voy mal, ¿no? Cuando mi cuerpo, digamos, mis piernas han evolucionado y cuando todavía estoy fatal, ¿no? Yo no lo noto más, en, en la velocidad, en este tramo de bajada, eh, veo si puedo ir más rápido o no, digamos de manera natural, sin tener que apretarle, y ahí es donde se ve, con la soltura de la piernas. los kilómetros al final, los kilómetros, cuanto más kilómetros llevas, más soltura y más te permite cuando llevas ya 20 y pico kilómetros a lo mejor aquí llevas unos 20 kilómetros más o menos, 24 22 kilómetros por ahí llevas cuando estás por este tramo eh, pues eh, eso es donde ves un poco si tus piernas eh, tus aquiles el talón, todo si ves que, que te permite llevar no sé, un poco más rápido de 5 ir un poquito más rápido de 5 el kilómetro o en cambio vas eh, vas con las piernas un poco doloridas, todavía no, no tienes los kilómetros en el cuerpo metidos, ¿no? En las piernas y, y todavía te cuesta ir a 5 kilómetros mantenidos toda la bajada, ¿no? mejor. Ahí es donde se ve un poquito eso, los kilómetros al final de base que llevan metidos en, a lo largo del tiempo, ¿no? Ya está, lo bueno de la bici es que puedo ir grabando perfectamente con aquí, con el cacharro en el casco, pues va fabuloso se puede ir charlando bastante bien es lo que me gusta del de sistema este de grabar aquí vamos haciendo a 23 por hora nos vamos dejando caer y ya está tampoco yo aquí he llegado a una conclusión en, en cuando salgo en bici ¿no? yo puedo sacar una media más rápida Aquí se suele sacar una media de unos 15 por hora, ¿vale? Eh, en la sesión. Pero yo puedo sacarla más rápida. Pero esa base de simplemente bajar más rápido. Entonces, la conclusión es que tampoco me caliento la cabeza. Decir, ah, pues voy a bajar, me voy a embalar en vez de ir a 22 ahora, ¿no? 26 voy ahora. En vez de ir a 26, pues voy a meterle a 30 por hora por aquí y me saldrá mejor sesión. Sí, pero es falso, en realidad no me ha salido mejor sesión. Simplemente pedalea un poquito, en vez de casi no pedalear como voy ahora, que casi no pedaleo, solo en algún momento, pues, pues pedaleo un poquito para abajo, te embalas, arriesgas un poco más y ya está. Eh, bueno, en las piernas no van a ir mejor realmente, o sea, no van a ser mejores por sacar mejor media. En donde está la clave es en el tramo de ida, que es hacia arriba, ahí sí que es donde hay que intentar hacer las cosas bien. En la bajada, ya digo, que yo baje ahora, así como vamos haciendo, tranquilamente, sin arriesgar, o me embale ahí a tope, eh, pues sí, va a quedar mejor la sesión, pero en realidad no tiene ningún mérito, porque no está en las piernas el esfuerzo, está simplemente en arriesgar un poquito más bajando. Por esa conclusión digo, no, no voy a calentar la cabeza, es mejorar la media, que sale a unos 15, ¿porra? ¿para qué la quiero sacar a 20 por hora? Si va a ser todo, todo ganado en la bajada, no va a ser ganado en la subida. Así que así vamos. ¿Para qué te vas a arriesgar cada vez que vienes aquí dos o tres veces a la semana a meterte aquí fuerte y pegar una enganchada con una raíz o con una piedra y pegarte un viaje y comerte de boca, sacar de bocas? ¿Para qué, no? Entonces, pues bueno, vamos haciendo a lo razonable y ya está. va sola a la bici, no hay que acelerar solo, solo pilotar solo pilotar y ya, ya se embala a 33 33 por hora sin hacer nada y ahí controlando con freno puede venir algún coche hay que ir con cuidado aquí que saber trazar porque como no traces bien te comes un, un hoyo de estos de los lados y te la metes Ya por dónde pasar cada vez, bueno, al final, ya de pasar un día y otro, ya te sabes por dónde has de meter la rueda. Ya te conoces todas las piedras, sí, sí, en serio. La gorda las conoce ya todas. Vale, ya solo nos queda una subidita poco así larga, fuerte y luego otra cortita un par de cortitas antes de llegar a casa y ya está. venga, la última triolerita para estamos a dos kilómetros de casa, más o menos, a dos ¿Eh? la trilherita es divertida la vamos haciendo para arriba para abajo que para otro piñón, llevo el 4 y quedamos así largo Dos. ya estamos arriba bueno pues nada aquí dejamos ya la ruta estamos de nuevo en, en la antena aquí la ruta y hasta la próxima, chicos. Espero que os haya entretenido, aunque sea para hacer la siesta. Hasta luego.